Sí, tenemos Pero una llamada un internacional. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Sí, Dando la información. Desde Haití tenemos a una joven Franco Macorizana, eh, ah, sí. radicada hace varios años ya en Haití, eh, Ay, María bien. Estela Fajardo, para que nos cuente sobre la situación que se está viviendo actualmente eh, en Haití. Buenos días, María Estela. Buenas. Buenos días, mi amor, ¿cómo te estás? Estás en vivo ahora en el programa de mañana de Telenor. y eh, Quisiéramos que nos cuente eh, sobre la situación actualmente que, está, que se está viviendo allá en, en territorio haitiano. Bueno, ¿cómo te puedo decir? Ahora mismo la tensión en Haití es bastante tensa. Eh, ya va casi más de un mes y pico que tenemos de vuelta. Sí. Este, la ONU está en el país. Ayer tenía reuniones en Pechonbril, en la zona alta del país. Este, están negociando, el presidente no se quiere ir, la gente aclama que el presidente se vaya, pero el presidente no se quiere ir. Están negociando para un acuerdo, ¿no? pero supuestamente según las informaciones que nos llegaron a los muchos comerciantes, eh, eso se va a mantener hasta el 25 de octubre, hasta que decidan qué van a hacer. Este hay mucha, mucho problema, mucho problema en la calle, demasiado, ahora se acaba de complicar porque encontraron un dominicano con con 52 mil balas que habría comprado en Santo Domingo para un diputado. Y ya tú sabes las redes sociales que hay en Haití como eh Cuéntanos, eh, lo, eh, por ejemplo, en qué lugar tú estás eh, ubicada ya en Haití y, y esa zona donde tú vives, cómo está ahora mismo. Yo vivo a 5 minutos del aeropuerto. En esta zona no permiten los problemas como de que madera de goma, no lo permiten. Aparte de eso está a 5 minutos de la casa del presidente de Haití. Y yo vivo una, bueno, en la zona donde yo vivo por pues aquí eh, tranquilo, o sea, donde yo estoy, pero en los demás lugares están quemando gomas, saqueando, ayer se entraron en una impresora eh, haitiana que donde trabaja un dominicano amigo mío, a él le quemaron la guagua, le quemaron la, la goma, le... bueno en fin, le desbarataron la guagua todo, donde yo llevar un vehículo, los vehículos paraban en la calle y me lo queman, lo saquean, le quitan la batería como Con lo que ellos puedan caer y barazan. Pero la zona más pesada ha sido Delma, Delma, La Vil y pechonville, Pechonvil ya no es o sea, la zona antes de aquí ya eso no es Pechonvil, la hay antes más hoteles, hotel, todas las cosas que yo encuentro en el nivel de Baracán. Prácticamente algo María, es, lamentablemente bien. María Stella, eh, según lo que tú has podido escuchar, ¿cuál es el reclamo eh, eh, que hacen los lo manifestantes? ¿Qué es lo que piden? Ellos piden que salga el, el presidente. Que okay. de, yo de, Benelli. De, muy, muy bien. Eh, tenemos ya. información de que han sido asaltados algunos cuarteles de la policía. Ya qué hay de cierto en eso, bien, mi amor, ellos eh, invadieron el antes de ayer, el viernes invadieron la CIMU. Sí, apagame el pánico eh, una de las bases de, aquí militar, de, de la mm. zona más peligrosa que era de los círculos con ¿La, la posesión del policía, han llamado barrios eh centros de no? llamo aquí le dicen comisaría, entre los de la de la policía aquí le dicen comisaría, okay. ha tomado el cual después eh fue la policía lo que la tienen a los tiros porque los tiros están más vuelo del marco legal. Según tu conocimiento, <ríe> o sea, ¿qué ha dicho el gobierno ante estas manifestaciones? mantiene el presidente, él no quiere salir, dice que no se va, él, él, él, a él le hicieron por cinco años, la, la cinco años. En el, el día de ayer vimos una publicación en redes sociales que decía Operación eh, Chaché, algo así, eh, que significa como buscar. Eh, eh, porque los manifestantes se han dirigido al, al palacio, se han dirigido en varias zonas tratando de encontrar al presidente, incluso hasta su misma casa. Hubo comentarios que supuestamente le estaba en Santo Domingo, hubo comentarios entre tres países para asiliarlo, que entre ellos estaba Santo Domingo, yo estaba, creo que Costa Rica, pero en sí, en sí no se tiene algo fundamentalmente con pero realmente, realmente los haitianos piden que el gobierno salga, que el presidente salga del país, porque está siendo bastante afectado, además de eso solamente están siendo afectados también la baja, las personas de de eh, bajos recursos. Porque imagínate, estamos hablando de un mes y pico de huelga, imagínate imagínate, esa persona para cómo se tiene que mantener, sí. de, de, de trabajito en la calle. Lo, eh, por, último, por último, ah, María Estela, los dominicanos allá eh, han sido atacados, uh -huh. eh, ¿cómo se sienten ustedes como dominicanos allá en Haití? Bueno, yo hasta ahora por mi parte no puedo decir que me ha pasado nada, gracias a Dios, y yo en la huelga no he este cerrado por días. Pues, solamente el viernes porque la huelga fue bastante fuerte, pero porque yo trabajo de las 12 del día en adelante, pero mayormente todos los negocios están cerrados, yo hoy oh, no voy a trabajar porque tuve un problema con unos empleados que no pudieron llegar a la, al trabajo. Pero lamentablemente casi, casi todo el país está cerrado. Bueno. Okay. Bueno, gracias, gracias a, a María, María Estela Fajardo, quien nos llama okay. desde Haití, dándonos una panorámica de cómo mm -hmm. está la situación en ese vecino país.